al escudo y parto su culo, en bardos oscuros, capto lo puro, me levanto y ayuno, le canto al futuro, raps largos y chulos, van años sin duros, like parto prematuro, acelerado está yo, calmo y seguro, armo el arbusto, largo ese humo, saco el arpón, clavo en el uno, el villano escapó y mis ídolos siguen mudos, yo. No sé en qué estado, seguí conmigo cuando me siento peor es cuando mejor escribo. Lo hago para no despegarme a la idea de estar vivo y cuando muera sé que igual no va a tener sentido. El conocimiento te pone contra las cuerdas. No puedo ignorar la verdad cuando te enseñan a verla. Y yo crecí fumando mierda en barrio de piedra. Ahora en mi mano la lección que escribió una leyenda. De rosario para la órbita, espejo tus incógnitas, con líricas, históricas, fucking protagonistas, lo de yo, históricas, ya que el amor es el arte que no supe dominar. Los puñales más profundos, los claves yo mismo. Antes que me alcen tus manos, que me ahorque el egoísmo. Ponga mi tema, cuando esté en el abismo. No tengo plata, solo en este ritmo. Son raperos no son ricos, sé que te mienten Ellos siempre van al banco pero de suplente Vimos con eso que el rapper es delincuente No crean que en momento que se muestren transparente Yo no fui a plaza para dar batalla Mi barrio era como Palermo, no quedarme pegado en la raya Te crían comiendo muerte, prohibiendo vida Y en la vida del hombre la muerte es la única Pertenezco a esa constelación Por hacer de la buena rima canción En esa ocasión salió mal la operación Y aparecieron esos ojos que te miran picos y apagas la luz Quieren saber cómo controlo la estación Van viajando en bus De casa a trabajar everything to lose O modero mi consumo me consumiré En el humo de la soledad eh, Bro, hay que pulirse en cada rubro Cómo conservo el brillo aunque me rumbo Metiendo caños desde mi primeros sumbro Pronto Salgan del asombro, buena madera, no me astillo No sos tan pillo como quisieras, por eso no te nombro Poniendo peso al hombro, para levantar un castillo En ruino desde los escombros Ver cómo pierdo el timón del vértigo Cada color índigo, la cuerda al cuello Ser ladrón, es matino, que será asesino Pero robando a miles con casinos Así no, rostro cansino, pero vacilo, jugando al filo Buscando asilo en algún país vecino. Informativos matutinos. A los tiros para dar contexto falso. tanto caos repentino. No me ves arrepentido. Aunque el cristal se empaña. Y ya no creo lo que veo. Pero compañero, Qué extraña forma en la que engaña a los que ama por dinero. Fuck. Yeah. Dicen que llueve y espero piedras. Buena costumbre de un estratega. Mi clan la vende si yo la paga. Viendo adictos a los que le llega delicatez el solo barra gourmet, envenenando el buffet de tu jefe, vomitando en el toilet la receta del hereje, los dejo vegetal y si después los hago esquejes. Porque por amor, si soy la guerra, hasta morir me quise herir con un cuchillo de sierra. El mundo te margina si te encierran. Y solo te recuerda si te entierran. Fuck.